Y ya estamos arrancando. El segundo tiempo. En el que está ganando el Club Atlético Bay de Sarfield, 1 a 0 sobre Villa Maicon. Sobre final. A ver, a ver, a ver, a ver. Gracias por acompañarnos. Gracias por seguirnos. Gracias por tanto. Nosotros quedamos tan poco desde acá. Que somos unos mirones que se ponen al costado de la cancha y que para nosotros nos encanta ver lo que pasa dile línea blanca hacia adentro, ver a los jugadores cómo se desempeñan este año decidimos pasear y ver a diferentes equipos salió con todo Villamalco para intentar escapar la pelota, se fue salvó a Vélez se salvó a Vélez, la pelota se fue a centímetros del palo izquierdo en la base el palo izquierdo de Vélez sale sale desde atrás tiene que recuperar el juego vuelve a tomar la avanzada bien arranca sabes que no tuvimos que ir eh, enfrente porque está cerrado el bufe Bueno, acá estamos, sigue 1-0 ganando Vélez contra Villamal con recién dos minutos de partido. Ponete cómodo, parate. Acá. Eso, pibe, tramita. Ay, tramita, tramita, tramita. Ahora falta. Le cobran una falta más a la visita. Sí. ¿Cómo estuve? ¿Cómo estuve? 10 puntos, así <risa> puede tomar un poco de boca. Sale Vélez desde atrás. Buscando recuperar su juego al toque, muy bien. Abriendo, esperando. Se la lleva por delante, puesta la pelota. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Una pelota muy bien. El arquero de Villa con que saca con el remate la cara de Pedro, del pie derecho. El remate fue de Pedro. Parecemos brasileros, viste, que nombramos a los jugadores por el nombre propio, viste. Ahí en la charla con el juez le dice, pues me pasas el WhatsApp y me paga lo que me debe, el sándwich ¿Vos ¿Puedes imaginar si uno pudiera, si fuera así la charla? No, no me brome. No Déjame dirigir, tranquilo, sale Vélez de vuelta, estamos volviendo al partido, intentando agrandar la diferencia La pelota se va sobre la línea de fondo, corner, entendemos corner. que es corner para Vélez Y de vuelta, ahora las faltas están en cero para Vélez, una sola falta, tiene la visita Ahí mira, ahí ven, ahora... Le estoy explicando al pibe que trajimos, viste? A ver qué pasa... Ah. Sin falta, Vélez, sin falta... Bien! Y ahora te van a hacer la falta... Ah. Muy Upa! Bien, muy, bien, muy bien, el juego... Limpia, muy bien la cancha, Vélez, Arfiel. Con Manu, con Juan... Mirá, mirá, mirá, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, ¡ay, por favor! Se salva, se salva Villa Malcom. Se salva Villa Malcom. Yo pensé que en el vestuario iban a tener otra charla los chicos de Villa Malcom, pero todo está como está pero, bastante. No, no. Entonces, no es falta, no es falta, no es falta. Pedro, Pedro, Pedro Pedro, Pedro, Pedro. Muy juega la lucha, la pisa, la masa. Ah, sí. Se le fue, ahora no hay que hacer falta. Del remate, gol. ¡Oh! de Villamalco. Muy bien, empata 1-1. A los 3 minutos de comenzado el partido, Villamalco logra un empate. Del segundo tiempo, perdón. Villa Michael logra empatarlo Estamos con Maxi Bravo, estamos con Franco que la tiene ahí y estamos con Brian no Falta contra el Bobin Torre Mirá el Bubi. ¡Uh! Dale Bubi, mete un gol. Dale. La presión de la prensa, dicen. Esa prensa maldita. Se viene Villamal con... En mitad de cancha va tocando para atrás. Vélez aprieta, sigue apretando, sigue apretando. Villamal en el con en el gol, encontró. Me, lo... pa me parece que le pegó en la mano al jugador de Vizamalco en el, el gol, encontró el rebote justo. No sí, aflojaron sí. la presión. Y sí, sí, porque no... por el por el hombre que entraba en el segundo palo. Futsal es así, es muy dinámico. El futsal es así, lo sé. Lo que pasa es que si fuera tipo cancha de once, donde voy a decir, eh, después de ver futsal, es como que te das cuenta quién va, a ser la, quién va a hacer tal jugada, a dónde va a mandar la pelota, parece aburrido. Y también es aburrido cuando hay una superioridad técnica también en cancha de once, porque es difícil de dar vuelta a eso. Claro. Y ver futsal. Eh, media pila y está dinámico no, que tenés la oportunidad de enderezar las cosas en cancha de 11 es muy difícil que si un equipo te empieza a paliciar y apretar o decir te, te, te revientan y no es raro que lo levantes Pelota que saca gusto, eh. Bien oh, yeah. yeah, la defensa de really. Vélez. Está todo en orden para continuar el juego. Pero sigue Villamal con que hable hacia atrás. El Budi con la pelota que hable hacia el 15. Eso, él se va, ¿eh? La pelota con la cara externa del pie izquierdo, casi más la mete en el ángulo. La pelota se fue por arriba. Ahí nomás aprieta el número 12. Vuelta aprietan todos. La pelota se va, es para el arquero del estanque. y avanzando lentamente sobre las líneas juega vélez en mitad de cancha va tocando con franco de vuelta con el bobby de vuelta con maxi bravo maxi bravo con brian va tocando vélez y sale, y quiere salir de abajo maxi ¡Opa! Muy complicado ¿eh? sale el lateral de Vélez, ya se pone la acción la pelota, ahí la tiene el Bubi el Ubi que está avanzando, se quiere, se quiere y se tira, ¡Uh! tremendo, tremendo, tremendo, tremendo, tremendo, tremendo, tremendo, tremendo, la clave del gol la tiene el bubín Torre. No, pero si está solo ahí. Pero ahí ya ya corre. A ver. De vuelta al lateral. Lateral para la visita. Lateral para la visita. 13 minutos 46 faltan para terminar el partido, un montón de tiempo. Otra vez lateral. Para Villa Maicon, la gente de Villa Crespo. Los dos agarramos. Franco para Brian, sale Vélez de abajo Maxi Bravo Otra vez para Franco, de vuelta para Brian De vuelta, va tocando para Bubi Apreta Vélez, apreta Vélez, gana la pelota Que alguien le pase Que alguien le pase ah. Lateral para Vélez El con. Sí, sí, sí. Apreta Juan. Cambió el cuarteto Vélez. Juan. De vuelta a Pedro. De vuelta a Tomás. De vuelta. Está Manu con el número 16. Manu es picante, Mira, ¿eh? mira. Mirá. Mirá en el área, del en el área. ¡Bien! Ah, muy para larga. La deja de correr. Villa con... Muy larga, pero buena respuesta de la defensa de Vélez, despejando la pelota de su área. ¿Cómo estamos tirando. en faltas? Estamos en faltas, estamos dos para la visita, una falta para Vélez. Faltan 12 minutos para terminar el partido. Cobra para Malcom. Para mí es al revés. Para mí, al, revés. Para mí al revés. para mí era al revés. Para mí era al revés. Para mí era falta para Vélez. El que, la, el que cayó, pero bueno. No estoy al lado de la jugada, no puedo decir. Que hace mal con en la salida hacia atrás tira pelotazo pierde la pelota pelota para vélez muy activo el banco de vélez muy activo con respecto a otros años muy activo muy metido muy picante Pedimos con Manu. De vuelta para Pedro. Ahora no, tiene que cortarlo. No, ¿Qué le piden? ¿Que se caiga el público? ¿Qué decía el cartel ahí que no leí? con el juego, los dos veedores ¿no es cierto? Sí. de los dos, de los dos clubes pelota para Vélez pelota de vuelta para Vélez con la pelota número 6 Tomás Tomás se llama se lo va a tocar a Franco a, a Pedro Pedro para Juan Juan de vuelta para Tomás Tomás para Manu Manu de vuelta abre ahí va juega Vélez a, le peor justo Están iguales en faltas Están con dos faltas cada equipo Listo, listo, listo la pelota le llega a Augusto El arquero de Vélez Salimos Sale Vélez con Juan Con Manu Manu está en todos lados Para eh. Pedro Siempre está para limpiar la vuelta jugada, ¿viste? Para tener una visión general De por dónde se arranca Y acompaña, viste El remate Upa Dale, Tomás. No había nadie. <risa> Último 10 minutos de partido. Estamos 1 a 1. pero 10 minutos en futsal es como decir 10.000 años de luz, más o menos Dos horas, Dos horas no es nada, puede pasar 17 millones de cosas la tiene el 6, Tomás. está avanzando Tomasito para Tomasito Manu. con Mano, Mano, la abre de vuelta para Pedro. A Pedro Pedro de para vuelta Tomás. con Tomás este Tomás, Tomás Juan. le dice Juan Juan Tomás. le dice a Mano. Y mano la agarra, la alcanza, la para, la mano. lleva, la masa, la corre. La intercepta la gente de Villa Malcom al 24. Le pone el físico, la cubre, se la pasa al 10. Vamos a ver qué propone. Después se la perdonó. A ver. Sale Villa Malcom, está apretando Vélez. Y la pelota. 14, eh, 11 Juan Capura Tomás Capura El remate largo Lateral bueno, Lateral para el Fortín Buena la intención Buena la intención del jugador de Villa Malcom Pero la pelota, si bien en la baja Una extensión completa de su pie Pero rebota en el hombro se va afuera Es lateral para el local El jugador que están atendiendo, bueno, por suerte no es nada. Ella se levanta, el juego está acá. la pista bailo corner, no, no, no, no es corner, pega con algo dice la pena, le la pega hace un salto, Sir Sense el jugador de Luisa pero no pasa nada, el número 3, 8 minutos, 8 minutos falta, me dice Federico con 46 segundos, van 3 faltas para el local. Tres, perdón, tres faltas para la visita, dos faltas para el local. ¿Cómo va el partido? Va uno a uno. ¿En dónde estamos? Estamos en el Multifunción 2. ¿A dónde, ¿A dónde era el estacionamiento? dónde era antiguamente el estacionamiento. Y tenemos el agrado de estar de vuelta acá en Vélez, transmitiendo a nuestros amigos... Bien, en el Triángulo pueden, yo lo digo en vivo, en el Triángulo pueden hacer un 20x40 ya en el campo ese que tienen, mirá, mirá, lindo, eh, moderno, con techo redondo, redondo de piso a piso, te gusta, un huequito de dos metros de profundidad para abajo. y es Urlingam, siempre es Urlingam, vos, que no sabes nada de deporte, en Hurlingham hay deporte, a ver si aprendés. en ¿dónde estábamos? en de función 2 Acá en el barrio De, de, de cabeza, Inés. mitad de cancha papá. De cabeza, mitad de cancha Un gol, un gol. Vamos, vamos vamos, Malcom Va a intentar buscar la pelota Hay que concentrarse y tranquilizarse Falta un montón, faltan 8 minutos Gana Vélez 2 a 1 Pero Villamalcom todavía Todavía tiene con qué bueno, ¿qué, qué tipo atento el Bubi, cómo el tipo está, cómo el tipo está siempre lo de introduciendo en las jugadas. Ahí sale, con todo, están mirando, con los ojos bien abiertos. Maxi Bravo, Maxi Brian. Bravo, Maxi Bravo, Maxi Bravo Brian, Maxi Bravo de vuelta. Pierda, con el bubi de vuelta fue de ah, ah, ah, ah, el... no pasó nada como va paz luna dice va ganando vélez 2 a 1 en multifunción 2 acá en el barrio de Niñers, en el capital federal el gol un gol de cabeza de media cancha del bubi Impresionante, infló la red, infló los corazones, infló los gritos de gol. Muchas gracias a todos los amigos y amigas que nos están viendo. Está ganando Vélez, señores, 2 a 1. Ya está el técnico de Vélez, está muy activo todo. Tira la, tiró. Bajo un nido, bajo un nido de hornero que estaba allá. ¿Cómo van, pregunta? Ya le dije. Ah, bueno, bueno, bueno. A ver, a ver, a ver, salimos tranquilos. Cambió, de vuelta. No. Saque de arco para la visita. Tomás. Están iguales, Tomás. Juan, en... Pedro. Tomás, Juan. Pedro, Juan. Y Manu, que corta, si no cortaba, sí, si no cortaba sí, era claro, sí. de Madrid, Sí. Estaba no, complicado, están iguales en cuatro en la falta. A ver. Pero acá estamos desde Liniers, desde la Malfitani, la hora de Hurlingham, papá. presidente de Vélez está... claro, Nadie... claro que mirá, sí Allá, está en la puerta, mirá Enfoquémoslo mirá, Ahí acá, está, está. está. está. Ahora. Abre juego, Vélez Está vale, vale, tratando Pum, tratando, come como pelotazo me bien, un pelotazo mira. en la cara ah. Y ahora la pelota está Con la visita que sale de atrás pero Bien, bien, bien, bien, bien, bien. ¡Abrí! ¡Ah! es el corner el corner para Vizcaino y acá está acá está entrando en calor Matías loco la tercera Mientras tanto Enfocar la tercera Que está acá Total da el cable mira. Mientras tanto Le vamos a enfocar acá La tercera Que está entrenando Con la lo remera loco. negra ahí Matías López Ahí está otro otro Ahí viene, chico para acá, Ahí viene para acá mientras estamos esperando que siga el juego. Ahí lo vemos a todos los chicos. Saludos para toda la gente. Volvemos al pie. Colocamos de vuelta la cámara acá en el pie. Nos entretuvimos un poco. ¿Viste lo que es esto? también voy a hablar porque lo bueno, todo el mundo, a todo muy De ya nunca había visto... Faltan cinco, faltan cinco. Sal. Está reenganchado hincha de Vélez, toda la familia hinchas hincha de Vélez gracias a él. La familia y un montón de piberíos de Burlingame, que son de Vélez porque él lo hacía y lo llevaba a la cancha cuando eran fue un montón en la camioneta. Hay un montón de chicos que son de Vélez. La querida Burlingame. Pero claro, hay algunos que no saben esas historias. Porque son como vikingos que vienen de otros lados. Para secar. Claro, están esperando para secar la cancha, que ahí en el medio ves que hay una línea oscura, que por transpiración las zapatillas, el calzado de futsal, no tiene casi agarre. Este, pero entonces por eso se pueden lastimar, entonces hay que hacer que sequen el piso, eso es algo que sucede habitualmente en todas las canchas. Y porque si venir rápido te puede lastimar. Quedan 4 minutos, 57 segundos, cómo va el partido, va, 2 a 1, gana Vélez, se viene Villamalcon, ¡Uh! y además te digo una cosa, un pequeño detalle para Vélez y lo aprovecha, Villamalcon tiene 5 faltas, Villamalcon está en quinta falta, esperemos que Vélez pueda aprovechar esa situación, Sí, pero igual no hay que jugar a la Un gran gusto estar acá, un gran gusto por el hecho, por ser hincha de Vélez, por disfrutar de este momento. Y ver de vuelta tantos amigos. En esta casa en la cual siempre viene, siempre está prolija, siempre está bien, siempre está bárbaro. Cristian Lemón. ¿Desde cuándo soy de Vélez? ¿No? no me voy a olvidar más de alguien que un día le hicimos una entrevista al a alguien muy querido y que él le preguntaba a los chicos sí, soy de Vélez pero ¿Desde cuándo? Desde ¿Desde cuándo un ¿no? saludo muy grande a Cristian Lema Un saludo para él pues esa pregunta es muy bueno muy bueno muy... ¿Desde cuándo? Y ahí Vélez está jugando y está viendo, está tratando de seguir. De ¿Esa mala no hizo falta? Sí, es falta. La barra de atrás se cae. ¿O no? ¿O sí? A ver qué saca el juez. Uy, tarjeta amarilla no. Lo va a notar. ¿Qué va a pasar? Cinco igual en falta. Están está los dos, tienen quinta falta. Ahí sigue el partido, sigue con la pelota en poder de 14 de brilla, Marca, tratan de abrir, tratan de buscar una falta. Pelota se va afuera. Saque de banda para Vélez. Pelota en mano del arquero Vélez de que ya sale. Punto más. Mano, rebota la recupera. la pelota rebota en el jugador la gente de Villa Malcom me está diciendo que fue con la mano le saca una tarjeta amarilla el juez, el juez, el juez. le saca una, una tarjeta amarilla por protestar, yo consulto acá todo con el señor AFA con Federico, mirá ahí está Federico y mi hermano, justo la familia, ¿qué sí, te estamos enfocando, Álvaro, está saliendo ahí está Un disfrute total, ya está con la familia La próxima tenemos que venir con los primos Con los sobrinos, con todo, la Van a ir a buscar la sexta falta, verdad Para Maxi para el Bubi, de vuelta a Maxi. Franco le cae a Maxi. Hay que sacar la vele. Hay que sacar la vele Hay que sacarla. La agarra el artero. Se encuentra con la pelota. Muy bien. Dale, dale. No pasa nada. El juego es de ellos, es normal. Ellos tienen que definir. Es normal porque se faltan tres minutos y tienen que tratar de dar vuelta. Dale, Vele. El bubi con la pelota, vamos, tranqui, tranqui, chango. Pierde la pelota, sigue en la discusión. A ver, la pelota se va afuera. De nervios, 2 minutos 51. Va ganando Vélez 2 a 1. Están iguales sin faltas. Iguales sin faltas. Sin lo que... Está Mauri, el técnico, ¿te acordás? No, ahora me es que le hicimos la nota? ¡Ah! Ahora voy. Lo que yo digo que es normal esto que está pasando es porque faltan Vélez. dos minutos y Villa Malcom tiene que tratar de dar vuelta a esto que es una derrota. Entonces va a tratar de, de hacer todo lo posible. Acá lo tenemos al Bobby, al número 3. Sí, sexta falta. falta, sexta falta van a buscar. Claro. Así que Vélez tiene que tranquilizarse, seguir con su juego, no enloquecerse. Tira bombazo, la agarra el arquero. Oh, oh, oh. Atento, atento y con acá la interna del pie derecho, sacando el córner. corner para Villa Malcom, que ya lo ejecutan, ya arrancan, ya piden. Sacó era jugador Villa Malcom. Sacó era jugador Villa Quiere Quiere darle vuelta porque el tiempo corre. 16 Importante, vamos a enfocar sobre el área de Verezc. A ver qué es lo que está pasando. Pulota en poder corner para la visita número 10, jugador. ¿Eh? Mucha charla por parte del juez, pero bueno. Esa Aquí es Ural, veamos qué pasa tanto el arquero jugador de intentando esta ventaja parcial ¡Sacala, sacala, saca patea, patea! ¡Sacala! patia Guzmán Vendré con lo que tengas, vélez. Minuto 34 del aire para terminar. Vélez va ganando 2 a 1. con el de la pelota tira desde lejos el arquero en un tiempo tira. No fuera porque está con el arquero jugador y nada nada nada nada salen desde atrás de vuelta intentando falta un minuto 20. Cinco faltas tienen los dos. Minuto 20, es lo que falta. Pipa, dale viejo, hoy juega, hoy juega, dice que ya están vendiendo todos los boletos, dale, hoy juega. Pensando, sale, tiene que buscar algo Minuto 18 Con las manos arriba, el de Villa Maicon Están buscando todo lo que pueden Todo lo que encuentren El arquero de Vélez pone el cuerpo y la zafa El 10 el de Villa Michael, Con la pelota, otra vez Último minuto de juego Último minuto de juego Ya van 57, 57 segundos Menos falta, menos Están tratando de buscar un bombazo De media distancia rebote algo 45 segundos bien 38 segundos 38 31 segundos la pelota para vélez en juego se rebote la pelota es lateral para Vélez 27 segundos 27 segundos, 2 Tranqui, tranqui 19 Y tiempo claro. Y agarrate la tercera que falta... Señores, que quedan 19 segundos para terminar este palo Sale con todo Villamalco, con a buscar la última 15, tercera. 15. Vos cantame el tiempo. 10. 10 segundos. 5, 5. Me parece, Me parece, 5, 5. Pero vélez. Pero Vélez! Lo viviste por la hora de Burlingame. el Fortín. Y podemos seguir viniendo. Ha sido un gusto estar acá. Un gusto, un placer. Volvimos al Malfitani. Volvimos al... acá a nuestra casa. A nuestra casa. Volvimos con un triunfo. Volvimos con un triunfo. Vélez festeja. Está primero con nueve puntos en la división D. De... Buenas noches. Que ande todo muy bien. Mañana nos vemos en Tapiales. Buenas noches. ¿Qué? noches. Buenas noches. Se noches. te noches. Buenas noches. No, No, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. desde noches. Buenas noches. Buenas hasta mañana, mañana, en el Club, el Culto de Tapiales.